Eyao, ellao, hey esto es fantástico. Sirvan otra copa cantinero, por favor. Que esta noche de dolor, amor se apagó el color, mi mundo se quedó, yo no siento ese calor que tenía cuando te veía, y ahora mira, que no diría, solo me quedaría que sin ti me perdería. Esos llantos de noche y de día se apagó mi luz, si es que eras tú. Se apagó mi luz si es que eras tú La que me hacía feliz cuando te miraba Y caminando de repente andaba Soñando que contigo tenía todo Pero me caí en el lodo Dime qué más puedo hacer Ya no quiero enloquecer Mi mundo desvanecer por ti Siento que muero por ti Yo entregué todo por ti Y ahora mírame Aquí ando relax Pues algún día Todos vuelan Yes, sí, I sí, sí, sí. Vamos a otra copa cantinero por favor Esta noche es de dolor, amor se apagó el color Mi mundo gris quedó, ya no siento ese calor ¿Y qué pasó? El amor se desvaneció La llama ya se apagó, todo eso no se paró Ya no soy feliz desde que no estás conmigo Y yo contigo no siento frío, pues confío Que estoy protegido a tu lado y tú al mío Cantando una dulce melodía Fantastic Music Relax, mira, ¿quién lo diría? Fantastic Music Relax Mira, ¿quién lo diría? Sírvame otra copa, cantinero, por favor Que esta noche es de dolor Amor, se apagó el color Mi mundo gris se quedó Ya no siento ese calor que tenía Cuando te veía Y ahora mira, ¿quién lo diría? Solo me quedaría que sin ti Me perdería esos llantos de noche y de día Se apagó mi luz si es que eras tú Se apagó mi luz si es que eras tú